En este vídeo vamos a comentar demostraciones de otra propiedad de la divisibilidad de los enteros en, el que, en la que también juega un papel importante el cuantificador existencial. En concreto vamos a demostrar que un número a es divisible por cero es equivalente a decir que a es igual a cero. Bien, pues como siempre vamos a introducir la librería de las tácticas, la teoría de la divisibilidad, ya indicaré en qué punto la voy a utilizar y vamos a declarar a como una variable sobre los números enteros. Nuestra primera demostración va a ser, como últimamente hacemos, una demostración mediante tácticas y bajando al nivel de Niveles bajos de detalle. Bien, pues empezamos. Tenemos que 0 dividida A. Podemos expandir la definición de ser divisible, que tiene este nombre, y en lugar de 0 dividida pues tenemos que existe un C tal que A es igual a 0 por C. Eso es lo que significa que 0 es un divisor de A. Bien, lo que tenemos que demostrar es un bicondicional, pues la táctica es eh, la táctica de división y demostrar que la parte izquierda implica la derecha y recíprocamente la derecha a la izquierda. Eso lo hacemos con la división y ya tenemos las dos implicaciones. El existe implica que es igual a cero y el igual a cero implica que el existe. Bien. Cada una la vamos a hacer dentro de una llave. Vamos a empezar en la primera. La primera es una implicación. Por tanto, vamos a introducir una hipótesis, la parte izquierda como una hipótesis, le vamos a llamar H y lo que nos quedará por demostrar es la parte derecha. Efectivamente, ya tenemos la hipótesis. y Hay que demostrar la parte derecha. La hipótesis es una fórmula existencial para eliminar la existencial vamos a introducir una variable k que cumpla la condición y a la condición la vamos a llamar hk ya se ha introducido la variable k y aquí tenemos la hipótesis que esa variable cumple la condición que a es igual a 0 por k si reescribimos el lugar del a de la conclusión pues tendremos 0, 0 por k y una un lema, 0 multiplicado por cualquier número, es cero. 0 por a es 0 para cualquier a, en concreto para el k también. Entonces reescribimos y ya tenemos el, la primera parte de la demostración. Para la segunda parte, lo mismo. Introducimos una hipótesis a igual a cero, que la vamos a llamar h, y tenemos que demostrar una fórmula existencial ahora estaría lo de introducir el existencial, la táctica la táctica de usar y le digo quién bueno, pues un testigo podría ser cualquier número, en concreto el cero, le digo usa el cero cuando le digo el usa el cero en lugar de escribir de esta, de esta fórmula existencial lo que quedará es demostrar que eh, A es igual a C 0 por cero efectivamente pero si reescribo otra vez con el H, en lugar del A pondrá 0. Y lo que falta por demostrar, será igual a 0 por 0, reescribiendo otra vez con el lema 0 cero por cero por algo, bueno, pues ya tenemos la demostración de la segunda condición. Bien, ya he dicho que están muy detalladas. En concreto, el primer paso... Este podía haberlo evitado, lo despandí, bueno, simplemente para resaltar dónde están los cuantificadores existenciales, pero no es necesario. Bien, y todavía lo podemos simplificar más, por ejemplo, aquí hemos hecho, aquí he usado, he introducido k con una condición, pero después la he re reescrito y ya no la necesitaba Es decir. Aquí para esto yo ya no necesitaba la chica. Eso de introducir una variable existencial que cumple una condición y reescribir inmediatamente la condición, eso lo podemos hacer con case y la reflexiva. La reflexiva va a decir que para bueno, que la reescriba. Entonces, si en lugar de case y después de reescribir eh, lo hacemos con case fijarse que en lugar de este A va a poner 0 por K, automáticamente, aquí, ya lo ha hecho y lo ha reescrito. Bueno, y ahora 0 por K igual a cero por la reescritura. Y la segunda, bueno, pues se introduce, se reescribe y listo. Bien, eh, podemos todavía, eh, si no queremos meternos en los detalles, también podemos entre... La segunda y la tercera, bueno, pues en lugar de, de indicar la regla, pues decir simplemente en los dos casos la estrategia de anillo. En fin, estamos trabajando en un anillo y con eso es suficiente para obtener la demostración. La siguiente demostración, la cuarta, va a ser declarativa. Bien, como tenemos que demostrar una, un bicondicional, pues vamos a hacer con la regla de introducción del bicondicional. Y entonces hay que demostrar en el primer caso una implicación, en el segundo caso la otra implicación. Bien, aquí ¿qué es lo que suponemos? Bueno, pues lo que suponemos, vamos a hacerlo ya es que cero mmm, dividida bueno, pues eso es lo que le voy a llamar a la hipótesis H H es cero divide A. y con eso hay que demostrar que A es igual a cero. Esto. Ya lo supongo y lo tengo que demostrar. ¿Cómo lo voy a demostrar? Hombre, aquí tengo un, una relación de divisibilidad. En la teoría de divisibilidad, por eso es por lo que importé la, la teoría de divisibilidad, hay un lema, que es el lema de eliminación de la divisibilidad. Mira que es equivalente a la eliminación del existencial. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a suponer que existe un K de manera que A es igual a 0 por K. Eso es lo que quiere decir. Y con eso tendremos que demostrar que A es igual a 0. ¿Vale? Bueno, y para demostrar que A es igual a 0 lo podemos hacer con muchos detalles. ¿Por qué? Vamos a hacer un cálculo. Empezamos. A es 0 por K. Eso es lo que me está diciendo HK. Y 0 por K es 0 por la 0 mul multiplicado por cualquier cosa da 0. Este le de aquí. Bueno, y vamos a la segunda implicación. Bien, en la segunda implicación, ¿qué es lo que supongo ahora? Pues supongo que a es igual a 0. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que 0 divide a. Bueno, de a igual a 0. Podemos demostrar que 0 por 0 es a. Bueno, eso es fácil porque 0 por 0 es 0 por el lema de multiplicar por 0. Y eh, 0 es igual a, a reescribiendo con h en sentido contrario. Por eso por lo que está la flecha hacia la izquierda. Bueno, y una vez que tengo 0 por 0, pues puedo utilizar el lema de introducción de la divisibilidad, que también está en la teoría de la divisibilidad, bueno, ¿quién es el que he cogido como multiplicador? El cero. ¿Dónde está la igualdad? Bueno, pues la tenía que de demostrar en H1. Bien, ya está. Esta demostración la podría simplificar y además renumerar porque sería la quinta. Vamos a ver porque a partir de aquí estarán todos los números más. Sexta séptima, octava, aquí hay una línea de más, novena, décima y undécima. Bueno, y vamos por la quinta. Bueno, pues lo que decía, esta la podemos simplificar porque, hombre, en lugar de poner aquí el detalle de tanto reescribe, vamos, a hacerlo con tantos pasos, bueno, pues en realidad, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero no hace falta darle tanta fuerza. Una vez que tengo A igual a cero, si reescribo, eh, quedaría cero de a cero. Y eso es trivial. Eso es. Lo demuestra el sistema sin más con Inmediato. Bueno, ¿y cómo podría ser? Bueno, esta de aquí también la podría eliminar, este cálculo de aquí, porque en realidad aquí ¿qué estoy haciendo? Reescribiendo con HK y con 0 y con multiplicación por 0. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí, reescribiendo, ya está. Bueno, y esto que tienen, eh, supongo y demuestro, eso es azúcar sintáctico para los humanos, eso lo podemos pasar a expresiones lambda y quedaría if intro, en lugar de supone h lambda h el demuestra partir de no es necesario es simplemente divide eh, elimina la relación de divisibilidad de h y ahora otra vez, supone k y supone hk el lambda k hk ¿y qué es lo que tiene que hacer? pues lo único que tiene que hacer es reescribir ¿veis que esta expresión pues resume todo esto de aquí, bastante más corto. Y lo mismo, todo lo de la segunda implicación, bueno, pues aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? Suponiendo h y reescribiendo con h. Bueno, esto de aquí. Y el if intro, ya lo tenemos en tres líneas la demostración, así que lo hemos reducido bastante. También se puede reducir si uso los paréntesis con ángulos. Estos son menor, vamos, la barra menor. Y con paréntesis con ángulo, bueno, pues en realidad lo que tengo es la primera implicación, la segunda implicación. Bien, vamos a cambiar de forma de demostración. Si lo que hago es buscar en la librería, bueno, le digo busca en la librería. Y me dice, hay un lema que se llama cero divide sí, solo sí, que ese, con ese se demuestra. Bueno, pues pongo el lema y efectivamente, que ese lema lo que dice que cero divide a es sí, solo si sí, a divide a exactamente lo que estamos haciendo. De todas formas, vamos a echarle un vistazo a la demostración con escape punto y veis que el segundo caso, bueno, pues esta demostración de aquí vamos a comparar con las que hemos hecho control xv esto es lo mismo que esto de aquí y la otra parte la primera implicación bueno, pues que lo está haciendo con este lema y este lema al fin de cuentas mirad aquí, esto bueno, pues esencialmente es lo mismo que esto, pero en lugar de reescritura ha usado la transitividad no, ha, no lo ha simplificado tanto. Bien, tampoco es necesario. Bueno, cambio otra vez el punto de vista. En lugar de buscar en, el, en, en la librería, lo que le voy a decir es que me dé indicaciones de cómo demostrarlo. Y me dice, pues se puede hacer de, con tres tácticas. Se puede intentar con tres tácticas. Normalizar las expresiones numéricas con la automática o simplificación. Bueno, pues vamos ahí viendo la primera táctica hace la demostración el que la hace es que siempre está lo de la segunda también y la tercera con eso ya hemos hecho bueno pues 11 demostraciones distintas de las con las distintas familias la aplicativa la declarativa la funcional y las automáticas y eso es todo por ahora.